¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Pokémon Snap. En el vídeo de hoy fotografiaremos a Lugia, Pokémon legendario del tipo volador. Este Pokémon lo encontraremos en la fosa de Lensis, dentro del fondo marino. Para mí el Pokémon legendario más difícil de capturar. Ahora veréis por qué, puesto que hay que hacer un montón de cosas para desbloquear el evento de Lugia. Vamos allá... Vamos a darle un poquito rápido. Ahora deberemos de elegir la ruta que estáis viendo a mano izquierda. Nos abrirá paso este Pokémon que veis. Acaba de reventar una roca que nos taponaba. Así que nada, vamos a activar el radar. Y vamos a elegir echar por la ruta izquierda. Si no echáis por aquí, no lo vais a poder fotografiar. Ni de una, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro estrellas. Así que venga, de momento no deberemos de tocar nada Veremos un Starmie más adelante con un Tentacruel peleándose Nosotros pasamos de ellos, no nos gustan las peleas Así que venga, una vez que lleguemos a esta cavidad Encontraremos, bueno, sí, saldrá un Lantur Al que deberemos de ayudar Puesto que es propenso a meterse en problemas Ahora veréis lo que le pasa para vale, ese Lantur habrá que lanzarle un par de orbes, hay que buscarlo, está por aquí abajo, es difícil de encontrar, puesto que la, la visibilidad es poca, a ver si apareciese nuestro amigo Lantur, ahí está, vale pues hay que lanzarle un orbe, hay que darle, venga le hemos dado, ahora será perseguido por el sarpedo que hemos visto antes. Empezarán a salir Pokémon de todas las clases posibles. Incluso va a salir un Guaylor. Ahora aparecerá. Ahí está el Guaylor. El, el Pokémon más grande que hay. O eso creo. Dejadmelo abajo en los comentarios. ¿Qué pensáis? Y ahora Lantur estará en apuros de nuevo. Deberemos de lanzarle un Orbe Lumini Para que se ilumine y pueda escapar de esos dos Pokémon. Venga, ahora no deberemos de lanzarle ningún orbe más. Simplemente el Antur estará muy contento de que le hemos ayudado. Y nos guiará hasta Lugia. Desbloqueará esa, esa ruta derecha. y si no le hemos ayudado, no nos ayudará a él a echar por ahí. Así que venga, vamos para allá. Que está Lugia a la vuelta de la esquina. Literalmente. Vale, por aquí ya si nos asomamos podremos verle un ala un ala de Lugia vamos a echarle la foto de una estrella y vosotros no le podéis echar ahora mismo todas las estrellas, no os preocupéis, podéis repetir eh, el evento vale, foto de una estrella es foto aquí. tal cual, durmiendo para despertarlo le lanzamos un orbe a esa cristaflor y otro orbe a la de ahí arriba que será un poquito ya más difícil de dar Vale, le hemos dado a la primera. Lucia, cuando se despierta y abre sus alas, es foto de tres estrellas. Y cuando empieza a nadar, entonces es foto de dos estrellas. Vale, esto es lo más sencillo. Esto es foto de dos estrellas. Cuando esté nadando por el agua, foto de dos estrellas. Y de tres cuando abre sus alas y hace el gesto que habéis visto que hace. Venga, ahora viene lo más importante y lo más difícil. Aparecerá, volverá hacia nosotros Lugia de frente Y deberemos de darle con la manzana Un toque Nosotros le vamos a lanzar todas las que podamos para darle Vamos a esperar a que aparezca Esto hará que le, a, al darle Hará que vuelva hacia nosotros enfadado Y podamos echarle la foto de cuatro estrellas A ver si apareciese ya Lugia Mira. Vale, ahí está Ojo, hay que darle ¿eh? Vale, creo que le he dado Vale, si sí, le hemos dado Si no le dais, no volverá hacia vosotros Para echarle la foto de cuatro estrellas Así que es importantísimo Que le deis Por ahí vuelve, ya lo veis, aquí tenéis una flor O si queréis Ya que la visibilidad es poca Iluminarlo un poco Encendemos, aquí está Lugia. Esperaremos a que haga un movimiento especial. Ahí está. Y foto de cuatro estrellas. Bueno, vamos a ver todas las fotos de Lugia. Aquí tenemos la de uno, como he dicho antes. Simplemente cuando lo encontráis que está durmiendo. La de dos estrellas, que cuando está nadando, podéis echársela al principio o después, cuando os venga de frente. La de tres estrellas, cuando abre sus alas y bueno se eleva y la de 4 cuando ya vuelve después de haberle dado con la manzana y hace bueno el rugido ese que hace, vamos a elegir una foto cuál elijo, venga vamos a elegir esta, no sé si será mejor que la que tengo, si lo es me gustaría dejar así un like y si no lo es también, no lo es bueno no pasa nada suscribiros que es gratis eh, me encantaría que dejaseis el like que he dicho. Y nada, voy a ir despidiéndome. Eh, muy contento de haberos ayudado a encontrar, a fotografiar a Lugia en toda y cada una de sus estrellas. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo de Pokémon Snap. Venga chicos, hasta luego.